haría si te digo que compres un apartamento en el edificio que tengo detrás que están construyendo pero te digo que las personas o conjunto de personas que lo están haciendo se portan tan rápido como tú cuando quieres aprender algo nuevo y no respetan las curvas de aprendizaje. ¿Lo comprarías o tendrías temor de que se cayera? Quédate en este video, Multipotencial, sí, es contigo, que quiero hablarte de eso de correr tanto y no respetarte ni a ti ni las curvas de aprendizaje cuando estás en modo pasión loca y obsesión. una vez más al canal. Yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio. Si ya eres asiduo, sabes que aquí se habla de multipotencialidad y este es uno de esos vídeos. Es uno un poco de las fuerzas oscuras de la multipotencialidad que se esconden detrás de una de las características más alabadas y positivas de nosotros los multipotenciales. Y te hablo de la capacidad que tenemos de aprender así las cosas. Es muy bueno hacerlo, no te lo quito. Somos muy admirados incluso, y perdona que suene vanidosa, ¿no? no perdones nada, a lo mejor soy vanidosa y prepotente y todo lo que tú quieras. Pero lo cierto es que seguramente durante tu vida es que, conchale, pero ¿cómo sabes hacerlo todo? Pero, oye, yo creo que tú eres ingeniero y también escribes. Sí, nos pasa muchísimo porque nuestras curvas de aprendizaje son suelen ser, en la mayoría de los casos, aceleradas. Obviamente, hay ciertos temas que se nos resisten un poco más que otros, pero eso es normal de los seres humanos. Pero si eres multipotencial, si te identificas como un multipotencial con este rasgo de la personalidad, tal como me identifico yo, también te vas a dar cuenta de algo. El problema es el siguiente. Estoy en algo nuevo. Estoy aprendiendo trading ahorita. Estoy aprendiendo trading, estoy haciendo, estoy aprendiendo a manejar el GarageBand con las ficciones sonoras. Esas son las dos cosas que me tienen obsesionadas ahorita. Perfecto. Entonces empiezo a buscar videos, tal, sabes que uno es autodidacta y toda la cosa, pero si las cosas empiezan a salir mal porque hay un ensayo y un error, porque tenemos que respetar una curva de aprendizaje que aunque sea más rápida de lo normal, de lo, de, de lo, de, de, de, de lo normativo, es un poco más rápida, existe también. Nosotros no es que somos como niño que se pegaba la cosita aquí y ya volaba un helicóptero, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que cometer errores y a veces nuestro perfeccionismo camuflado de seres exitosos, que aprendemos todo y ese perfeccionismo que es super dañino, nos hace frustrarnos, nos hace que, que los pensamientos estos intrusivos que empiezan a hablarnos terrible a nosotros mismos, empiecen como a alborotarse, así como en la película de los gremlins que le echabas agua y ah, salían miles antes de la medianoche. Bueno, así pasa con los pensamientos intrusivos. Entonces, Últimamente yo me he dado cuenta de eso, que yo no tengo paciencia, entonces digo, pero ¿por qué hice eso? Pero, pero yo debí ver esto. No, y la verdad es que no tenía por qué verlo, la verdad es que yo tengo también derecho a equivocarme y la verdad más verdadera de todas es que equivocarse es parte del proceso de cualquier cosa, es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? porque si no, ese edificio que tenemos allá se nos va a caer. Ese edificio que se está construyendo, si no nos damos la oportunidad de probar cómo son ese tipo de edificios, en estas condiciones, con estos materiales, en esta ciudad, se nos va a caer. Si pretendemos hacer un rascacielos, o uno más alto como el que está allá, o como los que tengo por allá, que se los enseñé alguna vez, entonces se nos va a caer el edificio. Y eso pasa con nosotros, eso pasa con nuestra salud mental. Y empezamos a caer en estas depresiones, empezamos a caer en la frustración, empezamos a caer en que yo no soy bueno para nada, o empezamos a quemarnos también emocionalmente porque queremos aprender tan rápido las cosas y volarnos de alguna manera, saltarnos esa curva de aprendizaje que lo que hacemos es quemarnos y nosotros tenemos como multipotenciales que cuidar muchísimo nuestros recursos, nuestra energía, nuestra atención y nuestro tiempo para producir resultados, porque si bien podemos hacer muchísimas cosas a la vez y somos capaces de tener mil cosas en la cabeza lo cierto es que terminamos quemándonos porque somos seres humanos y nuestros recursos son limitados. Digan lo que digan, nuestros recursos son limitados a menos que nos tomemos la pastillita esta de limitless y entonces se nos abra el cerebro y podamos hacer las cosas a mil por hora. E incluso con esa pastilla también nuestros recursos van a ser limitados, así que hay que cuidarlos, no queda de otra. Nosotros tenemos que respetar las curvas de aprendizajes, tenemos que caminar, gatear y luego empezar a correr, o quedarnos gateando, o quedarnos caminando y nunca correr, eso también está bien, tenemos derecho a explorar, tenemos derecho a probar, lo que no tenemos derecho es hacer tan dañinos con nosotros mismos cuando perdemos esa compasión y creemos que todo lo podemos hacer como si estuviéramos en una película, y no es así. Quiero decirte ahora ciertas cosas que he pensado para mí misma en cuanto a este problema de querer correr antes de siquiera saber si me puedo poner los zapatos o, o antes de saber si siquiera me puedo incorporar. Lo primero es un concepto del que te he hablado antes, pero te voy a poner un video acá, este, que es el mínimo producto viable. Antes de irte y lanzarte a esa piscina, prueba algo de esa piscina primero. Haz un producto pequeño. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de la ficción sonora. Yo estoy haciendo ficciones sonoras en GarageBand. ¿Cuál es mi impulso natural? Bueno, tengo que comprar un banco de sonidos, tengo que comprar un banco de imágenes, tengo que comprar no sé qué, y voy a hacer tres podcasts. y Tengo idea para cinco podcasts y los voy a grabar tres veces a la semana y tal, no sé qué, y voy a ser más famosa que, que Connie O'Brien. No importa. Ya va, ya va. ¿Por qué no escribes algo corto, un cuento corto? Si te quieres te puedes meter en mi comunidad de escritura para hacerlo Escribe un cuento corto y trata de ponerle sonido En lugar de fantasear con todos esos podcasts que vas a hacer las maravillosas ideas que vas a hacer Y el caso 63 y todo Vas a, vas a formar este, eh, otra compañía de podcasts. Wow, bueno, más, la más arrecha de todo el mundo, la más grande de todo el mundo No haz una ficción sonora, diviértete y realmente considera si eso está en el pipeline o, o cabe en tu estructura de negocio, en tu estructura de actividad o en tu estructura autotélica. Es algo que puedes hacer por placer, que te puedes permitir, eh, pero bueno, también acuerda que estás eh, aprendiendo a crochet y estás aprendiendo a tejer y también estás aprendiendo a montar monociclo. Entonces, va a tener la ficción sonora, una cantidad de recursos para que la puedas disfrutar o no, o te estás poniendo más peso para que dejes de disfrutar de lo otro. Y eso me lleva a la segunda cosa. ¿Okay? Nosotros como multipotenciales y como personas, que eh, algunos de nosotros nos cuesta poner límites, yo antes a todo le decía que sí, sí, claro, yo quiero hacer esto, sí, claro, vamos a colaborar, sí, claro, vamos a hacer este programa, sí, claro. Y después decía tanto, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí claro que la verdad es que yo no tenía tiempo para nada. Entonces, esa no es la idea. Cuando nosotros vamos a meter una actividad nueva, de esas que requieren curva, o sea, que requieren tiempo para aprender, que requieren tiempo para dominar, y que requieren dinero para comprar los materiales, ¿sí? porque si es una actividad gratuita, pues eso, eso es un atenuante para meterla en el flujo. Tenemos que considerar si cabe. Con lo que ya tengo, si tengo todos mis recursos, tengo todo mi presupuesto ya repartido, ¿Cómo voy a hacer para yo incluir esa nueva actividad que también necesita recursos? Entonces yo evalúo, ok, si necesito tiempo nada más, es esto, esto y esto, puedo mover esto, en realidad ya aprendí todo lo de crochet que quería aprender, o bien el invierno, ya no voy a poder salir a montar monociclo, me queda tiempo, me quedan ahí unos recursos disponibles para yo meter o ir switchando actividades, ¿ok? Otra cosa, y esto es lo que me lleva a lo tercero, es precisamente que nosotros podemos hacer switches, ¿Sí? ¿Qué pasa? Te doy un ejemplo súper fácil. Yo siempre, a mí me hace bien siempre tener a mi disposición actividades manuales para combatir mi ansiedad y porque de vez en cuando necesito hacer algo con las manos. ¿Qué es lo que yo prefiero? Las pulseras estas o algún tejido eh, eh, con, con sedalina, se llama sedalina no sé cómo se llama en otros países, perdón, en mesa, o hacer muñecos de plastilina. Sí. ¿Por qué? Porque me permite usar las manos y eso para las personas tan ansiosas como yo es excelente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo los materiales necesarios, pero los mínimos para hacer una cosa por otra. Entonces, si me provoca hacer la plastilina, ¿cuál es mi impulso primario? No, yo voy a hacer una película de stop motion en plastilina. Es más, yo tengo una idea de canal de YouTube que bueno, no la voy a revelar porque puede ser un producto <risa> un producto después, pero en lugar de irme a todo eso, yo agoto, ah bueno, hoy voy a hacer una jirafa. Bueno, vamos a hacer una jirafa, hago la jirafa y tal, ¿y cómo que después de esa jirafa? ¿Realmente yo sí quería hacer ese, el, el, la película Stop Motion y asociarme con Tim Burton o no? No, mira, la verdad es que no voy a tener tiempo porque tal y qué sé yo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos dejar actividades en el freezer, Okay, así como si las trajeran para acá, para donde yo vivo en Montreal en invierno, las dejamos en el freezer y en otro momento del tiempo cuando nuestra energía esté para eso, lo hacemos. Esto funciona más para las actividades autotélicas y un poquito menos para las actividades profesionales, pero también funciona. Lo que pasa es que el periodo de tiempo que vamos a usar se acorta. ¿En qué sentido? En que nosotros en la actividad profesional vamos a tener unos deadlines o vamos a tener unas fechas de entregas que son más duras que las actividades que hacemos nada más por placer, a menos que estemos condicionados por el clima u otros factores o que compramos una suscripción a algo. ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que en las actividades profesionales nosotros vamos a ver el tiempo de un día y vamos a ver el tiempo de una semana. En un día nosotros vamos a ver, ok, en la mañana prefiero hacer esto, lo voy a switchar con esto, pero en la semana conchale, tengo hasta este día para entregar. Y nosotros vamos modificando y cuadrando nuestras cosas de manera tal que hagamos todo, pero que funcionemos un poco también con nuestras energías y nuestra motivación del momento. Para eso, esta herramienta que saqué hace poquito en el canal, me contactaron, hice un review y me pareció genial, la estoy usando, Day Optimizer aquí tienes todos los detalles de la herramienta, además te doy un cupón de 20% de descuento para que la utilices, es algo que me permite precisamente hacer ese movimiento de bloques. Ahora viene la parte emocional. En la parte emocional tenemos que ser también muy cuidadosos con esto de las curvas de aprendizaje. Y es que... Yo he aprendido muchísimo de esto del mindfulness, pero no un mindfulness como tú te imaginas, de sentarme a meditar, porque yo siempre estoy como con una cosa, la otra, tal, ok, y yo realmente soy una persona muy ansiosa, yo no voy a meditar, ahí está pasando el barco, ajá, entonces, yo no soy una persona que se va a sentar a meditar para nada, y eso está bien, pero sí quiero estar presente en mis actividades, yo no quiero hacer mil cosas a la vez, ni tener mil cosas en la cabeza, lo que yo he tomado de esta técnica de mindfulness que te la recomiendo mucho como multipotencial también tengo videos en el canal sobre eso, búscalos, eh, está explicado como para un multipotencial ansioso, o sea mi, mi estilo, eh, es que si yo voy a decidir una actividad autotélica de tejer una pulserita, disfrútalo, ay estás viendo, estás conversando, estás viendo televisión y lo estás haciendo y con eso te mantienes eh, con la atención en la conversación, eso es perfecto. También, pero tienes que buscar como esas actividades que te permiten estar presente, que te permiten enfocar tu atención. ¿sí? El mindfulness más que todo es acerca de ponerle atención a las cosas, estar presente en lo que estás haciendo. No se trata tanto de meditar y comprarte la almohadita para meditar y ir a la clase de yoga, que también, todo eso es maravilloso, pero para las personas que no nos gusta, también hay otras alternativas y sobre todo los multipotenciales podemos sacar mucho de esto. Y lo otro, que te quiero decir, en cuanto a lo emocional, es sobre la compasión. Bueno, si tú no eres compasivo contigo mismo, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. O si lo van a hacer todos menos tú. Depende, a lo mejor tienes suerte de tener un grupo de amigos maravillosos como el que yo tengo que son súper compasivos conmigo y que más bien yo digo, pero porque ellos me quieren tanto. Pero bueno, esos son otros problemas para otro video. Lo cierto es que la compasión te ayuda a entender que no eres Superman y que está bien no ser Superman y que realmente perseguir tantas cosas a la vez y quemarte haciendo cosas no es lo óptimo, no es lo óptimo vamos a ponerle un poquito más de placer y vamos a ponerle un poquito más de conciencia en dónde ponemos nuestros recursos, vamos a tratarlo como un presupuesto, si te gustan las finanzas, vamos a tratarlo como una cosa que cuidas muchísimo, porque al final de cuentas, como te he dicho en casi todos estos videos durante ya más de tres años, es que el cómo hacía esto hacer las cosas, cuándo hacerlas, es como transcurre tu día, es como transcurre tu día, entonces si tú no tomas las decisiones, la felicidad es tener la libertad de tomar decisiones. ¿Por qué tú crees que es, hace falta dinero para ser feliz? Porque el dinero lo que te da es libertad de hacer con tu tiempo un poco más de cosas que a que estuvieras pegado en una fábrica eh, trabajando, pegado en una oficina, 50 horas trabajando. ¿Para qué realmente quieres ese sueldo? ¿Sí? Hazte esas preguntas, realmente para qué quieres aprender las cosas, disfruta las cosas y... Lo, lo, lo tercero que quisiera decirte en este aspecto es, deja la culpa. Nosotros, los multipotenciales, somos seres que no podemos controlar esta, esta fuerza que tenemos por aprender las cosas. Esta fuerza que nos lleva a volvernos locos y obsesionarlos por los temas. Hay muchas veces que me han dicho, personas muy queridas y muy cercanas, ¿cuál es la obsesión del momento? Y a mí eso me... me, me me hace pensar, cónchale, cómo me ven las personas que, que yo quiero, las otras no me importan, pero cómo me ven las personas que yo quiero, como una persona que se obsesiona un mes por una cosa y un mes por otra, como una persona incluso inestable, cosas que hemos hablado en otros videos. Lo cierto es que nosotros somos así, y cuando dejemos de sentir esa culpa, y cuando empecemos a apreciar esa parte de nosotros también y disfrutarla, porque va a pasar, en lugar de tratar de cortarla y meterte pastillas o qué sé yo para controlar todo eso esa parte tenemos que disfrutarla pero vamos a disfrutarla sin que se disfrute nos queme es así como un novio tóxico o sea si tienes el novio tóxico deja el novio tóxico y búscate un novio racional normal que te haga bien y te haga feliz pero la toxicidad en la obsesión está en el hecho de que controle tu vida entonces no dejes que se convierta en una adicción a cosas empieza a, a tomarlo como, como experimentar cosas, incluso eh, en estos días estaba escribiendo uno de los newsletters que te puedes suscribir en el link que te voy a dejar en, el, en, el, en la descripción del video acerca de qué tal si cambiamos esto de la palabra propósito y las metas y todo este cuento por experimentar la vida, ¿qué quiero experimentar hoy? Mira, hoy quiero experimentar subir a la terraza a grabar porque quiero que se vea un edificio en construcción incluso sin pensarlo me combiné la camisa con los tubitos rosados del edificio entonces quizás para mí este día fue bueno porque logré hacer este video, que no sé cómo salga, que es espontáneo, que realmente no sé si se va a oír porque hay un viento del carrizo capaz lo voy a botar, no lo sé, pero experimentar las cosas, salir a experimentar hacer un poquito más de cosas que nada más las metas, el trabajo, obsesionarnos por cosas Creo que ya di muchas vueltas, así que es hora de decirles gracias por llegar a este punto. Espero que este video te deje varias preguntas, pero también te deje varias maneras de aterrizar lo que te dije, con, sobre todo con lo del MVP, la convasión, el mindfulness, y, y que te preguntes por qué tantas ganas de correr. Y, y ese preguntarte por qué tienes tantas ganas de correr, haga que vayas un poquito más lento. Lento es mejor. Chinazo, lo sé, para los que son venezolanos me entendieron, el que no, no importa, se si no lo explico otro día, pero lo cierto es que lento, estar presente, disfrutarlo, es mejor que un rapidito se cierra el chinazo. ahora sí, gracias por estar aquí, yo soy Olga Semore Mujer Cronopio te recuerdo que también soy coach de productividad, soy coach, bueno tengo una comunidad de escritura no soy coach de escritura, tengo una comunidad de escritura creativa a la que te invito todos los detalles están en mi página web así que si quieres escribir estoy ahí para ti están todos los de la comunidad, todos mis amados Cronopios y si necesitas que te ayude a organizarte, a ser más productivo a realmente ser más compasivo y productivo y consciente de lo que haces en el día todos mis servicios están en la página web que te dejo por aquí. Muchas gracias por llegar al final de este video. Ah, suscríbete. El momento de suscribirte llega ese momento en el que todo youtubero te dice, por favor, mira, suscríbete. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estás suscrito? Qué fino. Gracias. Y me dejaste like. Me dejaste like, ¿no? Ok, fino. Ahora sí. Bye, bye.